policial también. Gustavo, buenos días. ¿Cómo te va Pamela? Buen día buen día para todos. Sí, vos lo estás diciendo una batalla campal, pero ¿en dónde? Esto es lo que nos llama la atención. Este es un colegio, uno de los principales colegios de José Cepaz, y mirá lo que está sucediendo ahí en el patio principal, donde deberían estar estudiando hay un tacho que se tira... Hay madres que están golpeando a maestros que van a subir, y lo vas a ver ahora, hasta la dirección a agredir a la directora, a la subdirectora. Y están todos los chicos alrededor que deberían estar estudiando. Metidos en este incidente gravísimo que sucedió en el día de ayer en la escuela de José Cepaz, las dos madres sí. que entraron están detenidas. Claro, ¿eh? justamente Gustavo, mi pregunta era esa, vemos en nuestro graph donde sí. dice agredieron a maestras y a los directivos de una escuela. Agredieron, sí. ¿cómo? ¿Quiénes agredieron? Son. Dos, una madre y una tía de un alumno. Familiares de alumnos agredieron a las maestras. Agredieron a las maestras, agredieron a la directora y a la subdirectora del colegio. Ahí va, mira ahí va a subir, vos fíjate, cómo va a subir esa señora de blanco y se va a meter directamente en dirección. Nosotros ahora no vamos a tener cámara adentro, pero lo que la directora y la subdirectora están denunciando es que ahí adentro les pegaron y le rompieron todo el mobiliario. Y alguien dirá, ¿por qué el enojo? Probablemente alguien dice, viste que hay, la verdad sí. que en educación hoy, el respeto por los docentes y el respeto por los directores se ha, se perdido. ha perdido. Yo no sé cómo era en la época eh, de ustedes, pero sí sé cómo era en la mía, que es bastante sí. similar generacionalmente. Mis padres se ponían del lado de los profesores. Nunca se ponían bueno, del lado. Bueno, yo me pongo hoy del lado bueno. de los profesores. Bueno, tengo los reuniones y lado. hablo con los profesores. Por supuesto hablo con mis hijos. ...pero le creo al profesor y educo a mi hijo. Bueno, ¿cómo empezó esto? ¿Por qué se desató esta batalla en el colegio de José Sepaz ¿Por una nota mala? ¿Por una eh, eh, profesora que mandó eh, a, a examen o al rincón, como se decía antes? No, no. Por lo que vas a ver ahora que es tanto o más grave. Señor director, si me puede ofrecer el video que da comienzo a esta guerra. Miren lo que es esto. Plaza Moreno, Plaza Central de José Cepaz. Dos chicas peleándose y escuchen lo que pasa alrededor. Llega las arengan Las arengan Las arengan a toda, no seguir Fíjate fíjate en qué momento se meten Se meten solamente cuando ven Que alguien de seguridad del municipio Dice voy a llamar a la policía Recién ahí se meten, escuchen Claro, pero esta pelea es la que desencadena Lo que sucede en la escuela Esta pelea se da el lunes a la tarde Una de las chicas llega moreteada a la casa Habla con sus padres Y la madre dice Yo voy a ir a hablar al colegio Por esto que sucedió pero no fue hablar del Hablado. colegio, fue sí. hacer lo okay. que vimos recién y que vamos a volver a mostrarte, porque claro. lo que fue a hacer fue a destrozar las instalaciones del colegio y a pegarle a todas las autoridades. De una manera, mira lo que es esto. Esta es la escuela, este es el patio. Este es el patio del colegio, ahí está la madre y la tía de... Eso es antes de comenzar de eh, el día escolar. Sí, porque esto no termina acá. Las madres se van... Y empieza a tirar cascotazos desde afuera al vidrio. Si me puede poner ese video, señor director, para que vean lo que sucede. Miren. Uh, está la mía. Sí. Me gustaría saber por qué... Mirá. ¡Horrible! ¿Escuchaste? Está entrando Que la de lastimar. y desde afuera le tira un cascote. ¿Loso? Que si la directora llega a estar más cerca, escuchen lo que es eso. Escuchen lo que es eso. Es realmente increíble.